Debido al reciente aumento de contagios que se ha registrado en los últimos días, muchos poblanos han acudido a los centros especializados para comprobar o descartar si son portadores de coronavirus. Primero bajo el sol, después la lluvia y más de seis horas es lo que decenas de poblanos tienen que pasar mientras esperan para hacerse la prueba de COVID-19. En el módulo de atención respiratoria de la unidad médico familiar número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en el barrio de Santiago, las filas abarcaron toda la calle. Las casi 50 personas formadas sin intentaron respetar en lo posible la sana distancia, aunque como en muchos casos, pocos lograron hacerlo. A las 3 de 15 horas, los pacientes dejaron de avanzar y la fila no se movió en las siguientes dos horas. ¿El motivo? Los médicos encargados de esa área de atención adelantaron su cambio de turno. Las horas siguieron corriendo y a su par, el clima fue cambiando, pasando de un día soleado a una tarde nublada y lluviosa. A medida de que se fue haciendo más fuerte la precipitación, el orden y la sana distancia desaparecieron, una vez consultados por alguno de los tres médicos destinados al módulo respiratorio y seis horas de espera después, uno a uno fueron ingresando los pacientes para, por fin, realizarse su prueba.